Muy buenas a todos gente de Youtube Aquí vuestro Youtuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Fortnite Ayuda humanitaria para Ucrania Ya hemos recaudado juntos 100 millones de dólares Que destinaremos a procurar ayuda humanitaria A las personas afectadas por la guerra en Ucrania Me parece fenomenal Vamos, poco se habla de eso Así que bueno, vamos a ver Misiones, la diaria vale elimina a ponente con su fusil Completa un contrato y abre caja de munición en cañón con dominio la De temporada que ya la hemos terminado bueno en 19 horas y dos minutos tenemos más misiones dice vamos a ver si las terminamos vale lo hito pues bueno ahí va ahí vamos con ello no ni espada no tenemos nada tampoco en 19 horas y minutos se actualizará Poca leche. Cañón con dominio lo único que tenemos por ahí. Y poco más. Pescaremos a ver qué hacemos, ¿vale? Así que bueno. Vamos a cambiar esto. Ponemos solo. Ahí. En solitario. Y a jugar. Ya somos nivel 30. Con 450 pavillas, no está mal. Pues venga, tenemos que abrir cofres. Y vamos a ver, bueno, nosotros vamos a fallar para el cañón con dominio y ya está. Vale, muy buenas, damos la gracia y nos vamos. Parece que no va mucha gente para allá. Pero bueno, vamos a ver. Tanque, lo tenemos ahí. Vale. Estoy muy al loro. Quiero cofre. Vale. Pillamos el cofre. tenemos cofre pero tengo cada fuerte venga por ahí otro cofre que no lo veo cofre y lo tío, ¿Qué? ¿Tío. ¿Qué es esto. No, no, ah, esto, los ordenadores, qué guapo, está el pavo, tío. ahí en el pecho, los reviento. No doy ni con ningún cofre. He ¿eh? hecho el oro como se ha quedado ahí, tío. Pero bueno, <risa> el oro. Apa para acá el ¡Hombre! No puedo. Ahora. Cada de munición, vale. Pues era, ¿no? Sí. Eso es. Vale. Tenemos más de munición. Y tal. Vamos a destrozar todo A ver dónde está esto ¿Lleva para la calle o para dónde va? <risa> la caída de munición que está un poquito, aquí Están camufladas Ahí, perfecto Llevamos dos de tres Muy bien Por ahí Falta una a ver, aquí. No diría que era cofre normal, pero no. Mira, tengo que encontrar otra cajilla de munición, tío. Antes de que venga la tormenta o yo qué sé. Venga, vamos a ver. Ojo, oh, paso. Esta de arriba, arriba en el otro lado, tío. Y bien ya. <ríe> no, este... En el otro... Un cofrecillo de munición, tío. Tiene un cofrecillo nada más de munición. subir nosotros mucho por aquí Aquí, tenemos una Venga, estupendo Venga, pues estupendo Ya tenemos ahí hecha la misión Voy a ir a por el tanque, no sé Aunque si hablo con este También, ¿no? Puede estar bien ver, me llevo La niebla curativa A ver hablar con el de abajo, cuidado Aquí el superado Bro, este es nuevo, tío Ojo, eh Peta de corredera y de ariete no es lo que yo quiero eh, Pues me llevo este, fusil de tirado Vale Para, para Ese por ahí Este por aquí Vale Yo creo que muy bien Otro cofre Por donde andará El cofrecillo Pero bueno Vamos ahí también De la pesca Yo me veía por el tanque ya está por aquí Eh ¿Dónde estaba él? Bueno Vale, cogemos más munición nos puede venir bien Aquí tenemos nuestro tanque No sé cómo andará más de combustible 91 Bueno Por lo que hay ya sí, vale Nos vamos A ver, me pilla no que ir como Para carretes más o menos Vale Vale, guillo, pero bueno No permitirá De aprovechar para pescar, pero bueno, no pasa nada. Ah, esto el tanque por aquí para las telarañas. Esto el tanque por aquí para las telarañas, chavales. Ahí va. Sube poco, ¿eh? Ha subido mucho. Que digamos, Venga, vamos por allí. hay un hidro pero bueno nuestra trama que sea De ahí abajo, tío ¿Dónde es? ¡Revienta! Ya, ya Me han reventado ya. Bueno, un revólver, tío Me han reventado Bueno Ha podido ser ¡Hola, coro! Muy buena, buena Me ha pillado ahí Pero bueno okay. Paso con Adrián Ahí se va un coche El Tanque es lo que tiene También es destruible Pero bueno Se lleva sin cabeza, tío No sé lo que la cabeza, es de los nuevos Me toca jugar a ¿no? mí no. Oh, yeah. a ver si ganamos una. No. Espero que sí. ¡Tú, ah. Bueno, aquí en esto te veo tú, tú, Ah, práctica Venga. Y si no da tiempo Cosa que no había tiempo A ver Vamos a... No, no, no, sé No tengo ni idea A ver, dónde voy, ¿Dónde voy trato tal la trato? Hasta Vamos a cruzar, ¿eh? Vamos a cruzar. Ay, ver ¿sí si hay algo. El interés. Y alguno. que no ha explotado el C4 antes. What the fuck? 0, significa cero pico. Ay, me madre digo si mejoramos más sí, de oh, uh, vale. quita desde si la cabeza no aparece oh uy, vale es muy bonito haber superado a ver si púntalo por la cabeza por la cabeza cualquier parte del cuerpo o sobre todo la cabeza la cabeza Hay algo muy, muy, muy bien Está muy bien Está perfecto Está easy Easy Este se está cagando el miedo Este me está escuchando... De la... De la Se está cagando. Se está cagando. Se está cagando mucho. Seguro. Yo que tenía que hacer eso ¿Eso es un punto débil? Ah, oh, bueno A ver, con mi estrella Destruye árboles? Bueno A ver si veo un árbol ¿Esto que no se lo llevo ahí? Solo yo ¿Esto no se lo llevo aquí? Não me abre E eu vou colocar um árvore um árvore Se sí, fue. Mira qué ratilla. Ya, escapándose. A ver si mejoramos. No mejoramos nada. Mm. vamos a cerrar y esto. no vamos quedando aquí. De momento. Vamos a esto. Y.. Y no sé qué más. Vamos a asegurarnos de que no haya nadie más por aquí cerca. Um... Uh, qué buena suerte. Y no lo puedo nombrar. Y este tampoco lo puedo nombrar. Y este tampoco, pero porque no tengo barras. A ver, quiero barras de Coca-Cola. ¿Qué es eso? No tengo es Coca-Cola. ¡Ah, ¡Oh, mira, mira! muchas cosas <coughs> Y no está No tengo ni idea, ni idea. Ah, Estoy bien, no sé, necesito nada, lo que necesito es sobrevivir. Ya está, hay mucho misterio. Bueno, el misterio es si sobreviviré. No tengo ni idea. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto ¡Uh, eso es lo que yo creo! ¿Dónde está? hace pregunta Ah, ya se me va, se me va, se me va No, se me fue, se me fue Ostro, hay como vernos, hay como vernos Toma, toma, toma, rapidito, rapidito. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué le pasa? ¿Por qué se queda así? ¿Por qué va así? ¿Por qué va así? No entiendo nada. Tengo el man roto, si no, no. Mamá tío. Santo, será mejor que salga de aquí. de arriba del árbol. Ay, por Dios. Uh, aquí es donde estaba el fantasma. No, pero aquí... Ah, oh, acordáis, yo vi el video anterior. Había un fantasma. Te están pegando... ¡Ah, me voy! Te tiene que ir... Mamá, si... Sí. ¡Ostras! Ah, ja l'hi Ja l'hi vi, ja No, no, no. en todo esto. ¿Qué? ¿Están tirando de ahí arriba? Voy hacer un favor y voy a pegar que está arriba. ¿no? está pegando? mala ¿qué haces? Está como en el lado. ¿qué hace? Al final se le voy a acá, ahora te pego. Perfecto, uh, a mí, a mí. Oli, estoy fuera. No, no, lo quedan tres. A lo mejor ya se, ha, se han encontrado o algo. Pero no sé. No, no creo. Voy a meterme que la casa por si cobrarte. grande, ¿eh? O Solamente tengo que escuchar, escuchar. Vale, ya está. <ríe> ya hemos escuchado perfectamente los sonidos. Vamos, a ver qué pasa. ¿Quedan tres todavía? ¿Cómo? Ah, ahí dentro, posiblemente. Escuchemos otra vez. Ah, pero no te muevas. 吃哪儿了哦<咳> Bueno, ¿por qué hablo así? Si nadie puede escuchar mi voz. Maestra, ha sido muy temprana. Eso es lo que importa. Dios, tiene que ser una victoria maestra. Si ¡Sí, hace una victoria maestra, toma ya toda la cara. Vamos a ver si vean un, un... ente maligno Aquí, mientras tanto, un ente maligno malicioso. tarda un poquito bastante. Eh, ¿Qué se hizo eso? muchos mucho ruido mucho raro. ¿eh? A ver si no van a aparecer fantasmas en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo. El siguiente temporada. vamos rápido. Los capítulos ahora. capítulo tres Después de uh, una, dos, una, tres, cuatro, uh, cinco. Seis, siete, ocho, posiblemente nueve temporadas. En serio, esto tarda un momento en cargar. ¡Ay, qué pasado! Mamma mía, qué raro es esto! A ver, he subido un nivel. Y voy a... Intentar comprar algo. Vamos a ver. Tío, 6 estrellas, eh, batalla, vamos a hacer los cálculos. 3 más 5 son 8, no. 5, 6, 7... Ay, yo quiero pago. Y me queda un estéreo ¿no? arma. Otra vez. Otra vez me queda un otra vez. A ver. Vamos a ver. No sé. Ay, no sé. Papi, no sé, no sé, papi. ¿No sabes qué? No sé, ¿qué haces? Ahora. Vete a. Si no quieres hacer lo del deseo, vete a matar zombies. Toma, toma. ¿Qué hacer, guard? Toma, toma. No, toma. Ah, no, tengo que la casa a la Vamos A ver. Uh... Mm -hmm. A ver si alguno quiere jugar contigo. aquí a. 100 pavos más y ya tenemos pa... Ah, no, no, no, 650. A ver, 600, 700, 800, 800 900. 4 bueno, más bien, vamos a decir 4 pavos nada más. 4 pavos más y ya tenemos pa... El que eso será dentro de mucho tiempo. ya demasiado tiempo. Aquí se sube bastante el nivel, Adri. Vale. 這怎麼會? A ver, ¿cómo va esto? Bueno, armas pésima, pero de munición infinita. No está mal. Sí, luego la vas cambiando. Ah, guay. Ah, que se puede cambiar tírales, ahora. Tírale, con esa. Tírale, tírale. Tienes que ir a donde va el Te parece que poner next boss, el Ahí tienes que ir. Vamos no, a eso es luego. Eso es para construir. Ah. Te tienes que matar a Zon y para pa, pa cosas. Vale. He cargado uno, ¿sí? Vale, que bueno, gordo. Uh, me he cargado el gordo. Oh, sí. Buah, es un buenísimo. Vale, a tengo, cámara, a la cámara, ¡Oh, todo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Soy sí, buenísimo! ¡Oh! Pero sí, buenísimo, madre mía! ¡Qué bestia! ¿Ah? Ah. No, no, no, no, no, construir es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ahí no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Ay! ¡Ay! no he ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! vale Mi Hay que jugando ah, tarde, La Aquí no me corre. ¿Cómo a voy? Estoy andando. Joder. Oh, eh, a recurso. ¿Lo no, he hecho? Si no. Si no. no. Ah. La, de la forja, nada no. que dicho? Ahí te vas añadiendo Tienes que conseguir más matando Vaya, zombies Vaya ha salido el del Busca otro evento Debería un abrazo verde Debe para allá Muévete Muévete para adelante Uy, ya viene, ya viene Ahora viene un ¿no? ¿Por Vale, ya está. Ahí sí, sí puedo ir a la forja. De la forja, este no, de la forja. Ya, ya, este, ¿no? No, eh? que no, que ese no es, que ese es el de la cárcel. Vale. A la izquierda, Adrián. O tío, a la derecha. Aquí, ¿Este? Que sí. Pero más para atrás, lo que, lo que le mete y lo que no. Ah. Es lo que te falta, ya te falta. El... Hiedra. Ah. Ayer ¡ah ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! me Voy ¿A dónde está? 匹癡 Acá. Esto es lo que hago yo por la mañana Mira, lo voy a matar lanzándole un pez A ver, esta vez fallé Y... ¡Ah! No Tremendo, headshot, le voy a dar con mm, la, la, la, la, la, la, ni a ver, caga la, arma He cargado. el Vale. Ek okay, no. Pues si yo qué sé. Ay, ay. Quiero acercarme un poquito. ¿Por qué me viene esto nada más? Que pues tampoco nos queda mucho. Así que Toma. A ver, ahí, pie. cuarto quita y en y cuarto quita y no sé dónde 45 ¡Ay no me peguéis en la cara A ver. entonces tengo que hacer esto La pongo yo en el ojo, por favor. A ver, este así. Bueno, sí he aburrido para nosotros, ¿no? Mira, eh, está aquí. Ah, Prepárense, que me cargo este. Vale, ya está. Hasta que ta ta ta en la Boca, boca tocar Vale, esto cuánto queda para lo que sea, minuto y pico, vale más y metido no Ahí está La no dentro de poco es aparar de al otro lado a la entrada aquí a la entrada a la entrada Ahí eso no sería la otra entrada a ah. eso es Ahí está el rey aquí construye la entrada del trastillo esto no lo otro la entrada del trastillo ah. y, a ver, y ahora las pausas ah. Jura. Aquí no entran, ¿no? No se queda ahí mirad. Vale, a ver te voy No, minutos hola caro vete yo cojo coje me la otra si lo acepto ¿ves? no tiene tienes eh, curso. no tiene recurso como que recurso? No ni canal. Aquí arriba, bueno, eh. a ver, subimos, subimos, subimos, te diré, te te a ver, perdí. Esa copita es directa 17, 18 17 18 14 Vale, 14 37, y, y, A ver, otro medio 32 32 32 Vale, 32 No, record es este, 32 32 Vamos desde aquí de 40, en la calle Lo cualquier otra O se murió vale, a bajar un momento Yo tengo que uh, ups, se me cayó un pez bueno vamos a bajar un poquito bajo aquí ya no llega o tal vez sí. no se queda ahí como tantos Está condenado a muerte vale este no está condenado a muerte y este este sí este también este también este también parte de este también este también este también este también este no. bueno ese sentenciado a muerte este también este también este también este no sé este más una bola me está sentenciado a muerte Vamos a subir del todo y vamos a hacer un tremendo headshot a alguno de estos criaturas te verás lo que sea A ver, esta es la torre más alta No sé, no tengo mis dudas Esta es la parte más alta de la que puedo subir No sé, por qué no puedo no puedo... Ella, a la de T vamos a ir, sí. Una, dos y tres. ¡Oh, qué buena, ¡Qué buena ¡Ah, va, a va, a va! A. ¡Corre, corre, corre! corre a ver, vamos a darle otro headshot a... A ver, sentenciados a muerte este grupillo por... ¡Voy a llevar cariño ¡El coronavirus! No ¡Está tan, triste, ¿eh? Bueno, este básicamente es el coronavirus. Pero llevo mi eh, mascarilla. veis, llevo mi... Bueno, como pues, bueno, podéis ver, mi mascarilla. Bueno, si hago... Ahí. Aquí.